Hay dos Vamos Granada o, o, o dos bloques dentro de Vamos Granada. No, no hay dos bloques. En, en la mesa de coordinación, como dije antes, hay 16 personas por mayor todo lo que está haciendo la mesa de coordinación, es decir, todo lo que hemos presentado de recursos, denuncias, eh, hemos llevado, digamos, ¿no? Eh, lo que hemos hecho de, eh, digamos, extinguir el grupo provincial de Vamos Granada, eh, el corromper la relación con Luis de Aro, ¿no? llevar a Pilar Rivas ¿no? a la Comisión de Respeto y Transparencia, etcétera, ¿no? y abrir un, un procedimiento disciplinario, todo esto lo votó la mayoría absoluta de gente que compone la mesa eh, de coordinación de Vamos Granada. Aunque no sean igual de grandes, hay dos bloques, o, o hay dos grupos, porque al menos el señor, si no lo, lo dice el señor Luis de Aro y Pilar Rivas, por lo menos... Eh, que creo que yo que está acompañado por más gente que lo, lo apoyan, en definitiva hay dos no. bloques, uno, aunque uno sea más grande que otro. No, no. Yo, yo es que no acabo de ver los dos bloques, no. porque para, para que haya dos bloques tendría que haber dos, eh, iba a decirte, alternativas a algo. ¿no? Y no hay, dos, no, no hay dos alternativas a nada, lo que hay es dos concejales que toman una decisión por su cuenta... Al margen del partido, una decisión que nosotros, además nosotros decimos que es ilegal, porque simplemente para hacerlo legalmente tendrían que haber votado los tres componentes del grupo municipal, ¿vale? Eso hubiera sido lo legal, ¿no? Y sin embargo lo hacen los dos, presentan su decisión, ¿vale? Esto, eh, dos meses y medio, escasamente después de una asamblea de todos los inscritos, donde. Eh, Pilar en concreto, ¿no? porque él, eh, aquí te dijo claramente que no era de Vamos Granada, ¿no? pero Pilar que si es de Vamos Granada, Pilar tendría que haber llevado su deseo o su intención, o lo que fuera, de ser de relevar a Marta en la portavocía del grupo municipal y eh, Votarse. y llevarlo y que la gente la votara. Y quería decirte, y estábamos hablando de participación, que esto nos hace daño, claro que sí, como partido. Lo primero que, que me gustaría hacer, entre otras cosas, es pedir disculpas a la gente que nos ha votado, pedir disculpas a los inscritos, porque ya nos gustaría que no hubiera este lío. Pero este lío no es este lío, esta pelea, no es una pelea de gallos, como he dicho antes, no es una pelea de poder, y lo voy a explicar. Nosotros practicamos la democracia directa, esto quiere decir que cuando hay que investir al alcalde de Granada o aprobar las ordenancias fiscales, etcétera, etcétera, es decir, aspectos importantes de política externa, lo que hacemos es convocar a la Asamblea, la Asamblea telemáticamente, y la gente vota. Y nuestro grupo municipal, nuestros concejales, votan en el Pleno del Ayuntamiento lo que dice la, la gente, los inscritos de Vamos Granada. Cuando hay que adoptar una decisión interna, sea la que sea, de calado. Es exactamente lo mismo, vamos a la asamblea, por eso vamos a tener una asamblea en la semana que viene. ¿Y cómo ¿Va? puede quedar esa asamblea? No lo sabemos, yo espero, nosotros lo que vamos a hacer es muy claro. La asamblea ¿Veis? es de asamblea de respeto, ¿no? De... No, la asamblea es una asamblea de todos los inscritos de todos. y personas inscritos y inscritas de, de Vamos Granada. Y lo que vamos a hacer es, vamos a, obviamente, hablar de este tema, es decir, intentar vamos a cerrar la crisis de Vamos Granada, lo que nosotros vamos a hacer es informar, los dos coportavoces en representación de la mesa de coordinación, vamos a informar sobre las medidas que, como he dicho antes, uh -huh. por mayoría absolutísima, ha ido haciendo, adoptando la mesa de coordinación, y nos vamos a someter a una moción de confianza. Y será la Asamblea la que decida, digamos, los inscritos, que es a los que nos debemos, pues si censuran o no censuran, digámoslo de esta manera, ¿no?, lo que hemos hecho desde la mesa de coordinación. Eso es lo primero que vamos a hacer. Lo segundo que vamos a hacer es lo que tendría que haber hecho eh, Pilar Rivas y Luis de Aro, que es preguntarle a la Asamblea quién debe ser la portavoz ¿vale? del grupo municipal Vamos Granada en el Ayuntamiento. ¿de acuerdo? Y esto lo va a decidir la gente en la Asamblea. Y el tercer... Digamos, marco que se llama político es, bueno, y de aquí a las próximas elecciones municipales, cuál es la línea de trabajo, la estrategia, etcétera, etcétera, de Vamos Granada. ¿no? Entonces, quería decir que, uh -huh. porque el, la desconexión, eh, digamos, el que haya malas políticas, ¿no? Y que eh, con frecuencia los viejos eh, partidos, ¿no? Respondan a intereses que no son los de la ciudadanía granadina, como he hablado antes, no se debe solo, ¿no? a las personas que estén o dejen de estar, sino se debe a los mecanismos de, to de toma de decisiones en los propios partidos. ¿no? Nosotros acudimos a la democracia directa cuando tenemos que preguntar a la gente para cosas importantes y seguimos lo que dice la gente. Lo que nosotros no hacemos, eh, hay gente que nos ha dicho eh, que por qué no pactamos con Luis de Aro y Pilar. Esto se calla, digámoslo así, no le hacemos daño al partido porque no está en los medios, no hay polémica, etcétera, etcétera, no. Y Santas Pascuas. Bueno, yo lo que creo es que si hacemos eso, destruimos Vamos Granada. Porque lo que nosotros no queremos son partidos con zonas oscuras. No queremos ningún tipo de pacto, ningún tipo de acuerdo por detrás de la gente. Para hacer eso, yo y la mayoría de la gente que estamos en Vamos Granada, no estamos en Vamos Granada porque hay otras alternativas para hacer este tipo de, de, de, ¿no? de, de cambalaches y de acuerdos internos. ¿no? Uh -huh. Lo que haya que hacer, la gente volvemos a la asamblea, volvemos, digámoslo así, a la gente, a la gente que es a la que representamos, tengo, ahí estamos. Tengo varias dudas para que me las vaya confirmando. Mm. ¿Se puede ser de Podemos y de Vamos sí, Granada? Claro que sí. Mire, el otro día aquí Luis de Haro dijo una serie de cosas totalmente inexactas, ¿no? Uh, y es, ¿cómo se forma Vamos Granada? Vamos Granada no es un grupillo de gente que decide un día montar un partido, como dice él, ¿no? Y Santas Pacuas, no señor. Vamos Granada viene de, una de varias alternativas anteriores, pero una de ellas, quizás la más consistente, se llamaba Imagina Granada, y a esa Imagina Granada y a otros movimientos, y a movimientos sociales, etcétera, hay dos partidos políticos, uno Equo, que por unanimidad en su asamblea decide que Vamos Granada es su partido municipalista para Granada. Y Podemos Granada, que más del 80% de sus inscritos votan que Vamos Granada es su partido político para representarles en el Ayuntamiento de Granada. Y por eso es compatible ser de Ecuo, de Podemos o no serlo y estar en Vamos Granada. Y así ocurre, en la mesa de coordinación de Vamos Granada no hay dos bloques, si es que somos una variedad enorme de gente, desde edad paritaria al sexo, pero además hay gente de ECO, hay gente de Podemos y hay gente que hay de otros movimientos sociales y hay gente que no es de nada simplemente, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que es perfectamente compatible. Perfecto. ¿vale? La primera. La segunda. ¿Existe una limitación en este caso de portavocía a dos años para cambiar la portavocía no, lo municipal? Que es que, no, eh, lo que ocurre es que en Mamos Granada los mandatos de la mesa de coordinación o de los coportavoces, como soy yo, se renuevan cada dos años. Cada en dos años grupo, se vuelven a elegir. Oh, en el grupo municipal oh, oh, oh, oh, no hay nada. Se eh. vuelve a elegir. Eso. Es aunque el se pueda renovar, pero se vuelve a elegir. Exactamente. ¿Vale? Pero no hay ningún mandato para nada de los grupos municipal, eso no existe. ¿vale? ¿Puede llegar esta no pelea de gallos? ¿Puede llegar a, a los educados? O, eh, dice entre nosotros. Sí. Eh, yo entre bueno, nosotros... Por, por, por, la, por su parte, porque ya por la parte de, del señor Luis ya llegó. No lo sé, yo no, no he recibido nada de los jugadores, no. por eso no, no lo sé. Lo he dicho a él que lo ha dicho. Uh, eh, quería decir eh, una cosa al respecto: yo creo que no he injuriado ni insultado. Lo que sí yo hago, como miembro de Vamos Granada y como ciudadano Antonio Daponte, yo condeno y critico su actuación política. Esto es así de claro, ¿vale? Y esto es una democracia y esto lo podemos hacer perfectamente los representantes, eh, digamos, en órganos políticos, como lo puede hacer la ciudadanía, ¿no? Pero dicho esto, no, nosotros lo que queremos es que se cumpla la ley. Y la ley dice, la ley dice, el pacto del interstructurismo, el artículo 1, ¿vale?, eh, ...lo tengo aquí... ...dice que es el partido el que determina quién es un tránsfuga... ...no es el secretario del ayuntamiento... ...no es nadie... ...es el partido... ...¿vale?... ...el partido ha determinado que Luis de Aro... ...no es o no representa a Vamos Granada... ...¿vale?... ...y hemos hecho esto porque... ...por varias razones... ...pero una... ...por lo tanto consideren que es un tránsfuga... ...claro que sí... ...deja de... ...un tránsfuga es aquel que deja... ...digamos de seguir o de obedecer... Eh, ...las instrucciones... ...etcétera... ...o el mandato... ...del partido que le ha puesto en el cargo donde está... Él se queda como diputado provincial, no ha escrito, que es la solución, digamos, que tenemos en España para este tipo de casos. Se queda como no ha escrito, pero deja de representar a Vamos Granada. Como comprenderá usted, eh, no puede ser el presidente de la diputación del Partido Socialista, el señor Entrenal, que decida quiénes son los que nos representan a Vamos Granada, ni a nosotros ni a, nos, ni a los inscritos. ¿Vale? ¿Esto es? Esto es una pelea política. Esto es una pelea política. Es decir, en este caso lo que hay es Luis de Aro. Apoya sistemáticamente al Partido Socialista en la Diputación de Granada. El Partido Socialista tiene una, una mayoría exigua, exigua, exigua. Es él. La diferencia entre, digamos, el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda es: Vamos Granada. Él se posiciona sistemáticamente, excepto una vez que fue el nombramiento de. ¿no? de tal. Sistemáticamente se posiciona, ni pregunta al partido, hace lo que él quiere. En ese sentido, no nos representa. Voy a poner un ejemplo. Hace uh -huh. escasamente dos semanas eh, se aprobó una RPT, un RPT que es el cambio de estructura del personal de las residencias de mayores aquí en Granada. Y se decidió eh, pues que van eh, a convertir todas las plazas que había para distintos puestos, sí, las van a convertir en auxiliares. Eso significa que otro tipo de personal, limpieza, eh, cocina, etcétera ya no van a tener cabida como plazas de eh, la diputación en las residencias. Eso es la estrategia del PSOE para privatizar servicios públicos. Eso es lo mismo que han hecho en los hospitales. A continuación, ¿qué es lo que viene? que para contratar, para tener servicios de cocina, etcétera, etcétera, hay que subcontratar. ¿Eso qué es? Privatizar servicios. ¿vale? Bueno, pues el, esa votación salió porque eh, con el voto de calidad del presidente de la Diputación, el señor Entrena, ¿vale? y porque Luis Llaro apoyó esa votación. ¿Vale? Nosotros, obviamente, estamos en contra. De todas cosas, porque ha venido la gente perjudicada, trabajadoras de la diputación, ¿no? a pedirnos eh, cuentas, digámoslo así, y a que entremos en el asunto, obviamente, porque creemos que es perjudicial a medio plazo para la diputación de Granada, porque acaba en privatizaciones y además, con el techo de gasto que tenemos, como sabemos, eso significa que no hay dinero, que, en fin, aumentar el déficit y todo esto. ¿vale? Entonces, lo que quiero decir es que, en ese sentido, Luis de Aro no es un recurso. ...político de Vamos Granada en la Diputación de Granada. Por lo tanto no tiene representación Vamos Granada en Exactamente, la en la diputa... por eso lo hemos eliminado. Hay otra cosa, en Vamos Granada eh, las, los eh, cargos públicos o los grupos políticos, perdón... ...en las instituciones públicas, como es el caso de Vamos Granada... ...reciben eh, una subvención, llamémoslo así, por parte de la institución. ¿Vale? En el caso de Luis de Haro, esa en el caso del grupo provincial sí. de Vamos Granada... ¿vale? es de más de 100.000 euros que le calculamos que ha recibido desde el comienzo de la legislatura. Ese dinero se supone que es para gastos que tengan que ver con el funcionamiento y la promoción del partido. Bueno, no tenemos ni idea de lo que eh, en qué gasta este dinero Luis de Aro. Nosotros no nos podemos... Vamos Granada, y por eso rompemos también, no nos responsabilizamos, ¿vale? De el uso que se dé a ese dinero en nombre de Vamos Granada, ¿de acuerdo? Como he dicho antes, Vamos Granada, el Grupo Municipal, todas las facturas están colgadas en la web, cualquiera las puede ver. Esta información nosotros no se la podemos dar a nadie, no la sabemos, no la conocemos y ese dinero teóricamente se está utilizando en nombre de Vamos Granada. ¿vale? Como esto es así, nosotros eh, hemos de hecho por lo que dije antes ¿no? no nos representa políticamente por una parte no nos sirve para nada realmente vota sistemáticamente al Partido Socialista es a todos los efectos desde mi punto de vista del Partido Socialista y además no sabemos lo que hace con. no incumple, no cumple el código ético o sea no cumple el código ético de hacer transparentes todos sus gastos no sabemos en qué gasta el dinero será legal pero no sabemos si cumple la función de servir a los objetivos del partido Vale. por lo tanto hemos roto la relación y hemos disuelto formalmente el grupo de Vamos Granada. Y a partir de ahí lo que hay es que el Partido Socialista utiliza eh, a la secretaría ¿vale? simplemente para conseguir ventaja política y dificultar, que es en lo que está, en dificultar la ejecución de este derecho que tiene Vamos Granada, que es a disolver el grupo en la, el grupo provincial. ¿vale? ¿Por qué? Porque el Partido Socialista en este momento a todos los efectos y para nosotros se apoya en un transfug en un, ...en un diputado provincial tránsfuga para sacar adelante sus políticas ¿Le van a exigir las cuentas de esos...? Le vamos exigiendo desde hace, no se imagina usted cuánto, desde siempre... ...porque, porque es, el problema es que mmm, lo, queremos, lo que no queremos que nos pillen en Mamo Granada... ...es que el dinero público, no y tal y como está la economía de este país... ...que el dinero público se esté utilizando malamente, que no sabemos a dónde va... ...es un compromiso que tenemos con la ciudadanía... ...y con nuestros inscritos... ...que este señor no cumple... ¿eh? ...que este señor no cumple... ...y se le ha pedido y se le ha reclamado... ...¿vale? ...ya está... ...¿está disuelto vamos Granada en Diputación? ...sí, está ya disuelto... Sí. ...está disuelto... ...bueno, nosotros lo hemos disuelto... ...¿vale? ...ahora, lo único que tiene que hacer la Diputación... ...que lo hace la Secretaría General de la Diputación... ...es darle conocimiento al Pleno... ...de que se ha disuelto... ...¿qué es lo que pasa? ...que la Diputación no nos ha contestado... ...hemos ido dos veces... ...en persona a pedir qué qué pasa, porque esto es de julio, o sea, esto es de julio, ¿no? Además hemos eh, metido ya sí eh, pues justo en agosto creo que fue, ¿no? no me acuerdo qué día de agosto, el 30 de agosto hemos ido a la Diputación y además lo que hemos es prohibido que se utilice ni el anagrama ni el nombre de Vamos Granada en la Diputación de Granada, ¿vale? Eh, para que eh, hagan lo que hagan eh, en la Diputación de Granada. ...vamos Granada a todos los efectos... ...nuestro nombre, nuestro anagrama, todo eso... ...ha desaparecido de la Diputación de Granada. Entonces ahora el señor Luis de Aro es independiente... ...es, no ha escrito... ...no ha escrito, claro. exactamente... ¿vale? ...pero el otro día, si me permites... Sí. ...en la entrevista que hizo contigo... él lo que vino a decir es que él eligió una un agente... ...¿no?... ...y que él no responde ante ningún partido... ...ni ante nadie... ¿eh? ...durante cuatro años... El, ...la idea que él tiene pues es como, no sé... ...la democracia de pernada... ...o sea, a mí me eligen y durante cuatro años... No respondo ante nada ni ante nadie. Hago lo que me da la gana, voto lo que quiero, ¿no? No me parece. O sea, vamos Granada es justo lo contrario de esto. Por eso montamos todos los mecanismos y por eso nos estamos peleando. Nos estamos peleando porque no puede ser que ningún político coja un cargo se tire y se pase cuatro años decidiendo por su cuenta... Eh, lo, que, lo que hace, lo que no hace a quien vota, a quien no vota, no puede ser así se debe a la ciudadanía y en defecto de la ciudadanía la ciudadanía como no está ahí todo el día no mm. sino que es cada cuatro años son las bases de tu partido las que lo deciden voy a poner un ejemplo Sí, ya tiene que ser en 30 segundos vale el ejemplo es que la ley, cuando tú te registras y vamos granadas Granada, es un partido legalmente constituido, constituido 80 días antes de las elecciones municipales, así que el señor Luis Llaro sabía perfectamente que se presentaba dentro de un partido político con los estatutos registrados en el Ministerio de Interior, te obligan el Ministerio a presentar cosas. Bueno, pues una cosa que presentas es, aparte de nombres con una dirección, tienes que presentar unos estatutos. En los estatutos de vamos Granada, desde antes de las municipales, del 4 de marzo del 2015, va, que tiene dos coportavoces, la asamblea, que es el órgano soberano, una mesa de, de, de coordinación, una comisión de respeto y transparencia, una comisión de control financiero y un tesorero. Todo eso está escrito antes de las elecciones, así que cuando hay elecciones municipales y si Luis de Aro se presenta en nombre de Vamos Granada, todo eso ya está escrito. La última, pues cuando... y en otros 30 segundos porque nos quedamos sin tiempo. Señor De Ponte, ¿qué le diría o qué le volvería a decir a, a, a todos los militantes, a todas las personas que confíen en, en Vamos Granada y que ve esa disputa, no quería llamarlo pelea de gallo, esa disputa? esa ruptura que hay sí. ahora mismo en el partido Bueno, primero, como he dicho antes, yo creo que pedirles perdón, creo que tienen que ser conscientes de que esto es duro para todo el mundo incluido para nosotros segundo, si estamos en la pelea es para justamente salvaguardar el, digamos lo que es Vamos Granada, los principios, los valores de Vamos Granada y sobre todo para preservar el derecho de la Asamblea de inscritos a tomar las decisiones importantes de Vamos Granada y finalmente vamos a tener una Asamblea, yo espero que en esa Asamblea resolvamos esto razonablemente y le demos un impulso al partido y continuemos haciendo y elaborando lo que queremos, elaborar un proyecto municipalista para Granada. Antonio Daponte, portavoz de Vamos Granada, gracias por estar aquí. Gracias muchas, muchas gracias.